Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Escuchen una cosa, tenemos novedades que daros aquí, que han salido en el día de ayer. Hemos rebajado los precios de todos los vehículos premium de nivel 6 a nivel 8. Bien, uh, acá en la página World of Tanks tienen las noticias en anuncios. Ayer, el décimo eh, aniversario de World of Tanks, es un evento realmente único y un hito enorme para nuestro juego. Llevamos mucho tiempo preparándolo y es por eso que quisimos sorprenderlos con un festín de túneles del tiempo especiales, atrapantes, misiones de aniversario y premios geniales. Pero la celebración aún no ha terminado y ahora tenemos una nueva oferta eh, que ningún comandante se querrá perder. El reconocimiento por el décimo aniversario del juego el 12 de agosto reduciremos un 10% y de forma permanente los precios de todos los vehículos premium de nivel 6 a nivel 8, chicos. Echen un vistazo a los precios de la tabla que verán a continuación. Además, también aplicaremos la misma reducción de precio de forma permanente a todos los tanques premium de nivel 6 a nivel 8 que lanzaremos a cada futuro de cara a futuro. Bien, bien Wargaming te felicito, acá la has pegado tío, la has pegado escupito. acá la has pegado, en serio de verdad te felicito porque la gente realmente necesita que bajes tus precios, ten en cuenta que vos otros juegos lo que haces que es, lo compras y después de vez en cuando, cuando tenés plata o lo que sea, te compras un DLC, bien Acá hay mucha gente que ha puesto mucho dinero eh, comprando diferentes cuestiones. Ya sea oro, cuenta premium, vehículos premium y demás cosas. Eh, entonces no me parece mal. No me parece mal para nada. Bien. Eh, ¿Es un juego gratis? Sí, es gratis. Vos te lo descargas y podés empezar a jugar de movida. Bien. Entonces, eh, digamos... Han tenido los réditos suficientes. ya o sea, Son una empresa totalmente grande. Hace 10 años que están, como lo dicen ellos. Entonces considero que es una real eh, acertada lo que acaban de hacer. Por ejemplo, yo estaba buscando así el Revalorice, que a mí me interesaba comprarlo. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale el Revalorice? Valía 7000 mo eh, monedas de oro. Precio nuevo, 6400 monedas de oro. Lo cual no está nada mal, chicos. No está nada mal. Eh, a ver, vamos a buscar otro tanque. ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan que te interesa a ti, por ejemplo? URSS, vamos a la Urs El IS-6 11.800 baja a 10.600 eh, Vamos a ver los que tienen, lo que están en el juego, ¿no? Eh, bueno, mira el ET, 6.500, 5.800 El STG, el Guard 9.700, o sea, baja 1.000 de euros es un montón boludo. Está re bien, chabón, la verdad que está muy bien El Defender, 10.950 A 9.800 Bien, 3.700 A 3.300, bien Uh, ¿Qué más? A ver, déjame pensar. Mm, vamos por ejemplo a la rama alemana. Bien, en Alemania, de tier eh, 6, 7 y 8. El camión shot panzer que está ahí en la, en la tienda, que está dentro del, del juego, del cliente del juego. 10.600 antes, ahora vale 9.500. Bien, el Mowbreaker, este también está en el juego. O sea que valía 11.500, vale 10.300. El Hawk, este también está, si no mal recuerdo. 5800, vale. Ahora antes valía 6500. Bien. Eh, es que la verdad está muy bueno. Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Así que, por ejemplo, mirá, el Panther M10, 5750 5100. El Panther 8,8. No lo compres. 7300 a 6500. Eh, el Club Steyr Waffen 5.950 a 5.300 eh, 45.03 7.700 a 6.900, chicos está buenísimo, tienen que aprovechar estas ofertas, eh, que la verdad está, está muy muy bueno podrán comprar los vehículos con descuento tanto en el cliente del juego como en la tienda premium eh, ok así que no, eh, nada chicos eh, estaba viendo una cosita ahí, hice un pequeño corte porque quería ver eh Bien algunas cuestiones y sacarme algunas dudas Bueno, está todo confirmado Está todo en regla, está todo para darle Tengan en cuenta esto No compren un vehículo El 12 de agosto recién O sea, no compren antes Porque sabe que después vas a tener un 10% de descuento. O sea, ¿por qué no vas a aprovechar Algo que está buenísimo? Eh, no hagas como yo, que hoy me compré El 50TP, el, 50 el Husar alado El polaco, pesado Y perdí un 10% <risa> Y encima tenía un cupón y tampoco lo usé. Eso porque soy ingenio, olvídate. Estoy más allá del bien y del mal, chicos. Eh, así que. <risa> no, no, no, no, no crean, amigo. O sea, lo hice de boludo simplemente. No, no, no, no, no más que eso. Eh, así que bueno, ya saben, chicos. Van a tener descuentos en los tanques de un 10%. Bien, yo voy a tomar captura de pantalla de todos los vehículos de aquí, de la tienda Premium. Y mejor Wargaming que me reduzcas en un 10% todos estos valores. Porque sí, porque sí, porque sí. ¿Bien? Eh, así que, nada, chicos. Estos ya los compré todos. ¡Los compré todos! ¡Los compré todos! No, este no lo compré. Eh, así que, bueno, este compré recién el 50TP. El Hussar al lado, a este precio, 1111. Así que soy un genio. La verdad que soy un genio. Perdí el 20%, porque tengo un cupón del 20%. O sea, me hubiese robado como el 10%. Son eh, 100, 222 pesos Más o menos Así que nada, soy lo que no hay Así que bueno chicos, espero que les haya servido Ya saben, a partir del 12 de agosto Por favor, no me compren tanques antes Que van a estar perdiendo Y después van a decir, no, pero por qué no me enteré antes No sé qué, bueno, acá en el canal de Nando lo tenés De forma exclusiva Y primero antes que en cualquier otro lado Te mando un beso gigante, cuídate Y cómprame ese tanque Después del 12 de agosto de agosto, ok. Ah, una cosita más. Un eh, aviso que quería hacer. Hoy por la noche voy a estar haciendo un drunk. Un. así. Un Drunk Stream, así que En el canal de Twitch voy a estar haciendo un Drunk Stream eh, Van a poder ahí canjear puntitos y demás eh, Agradezco a todos los chicos que han Organizado esto, junto conmigo Por supuesto, y que han donado también eh, Claro que sí, al señor Lael eh, Al señor Zenic ZFK. Y si se me está escapando Alguno, seguramente lo estaré diciendo Por la noche, pero les agradezco porque ellos Han donado para que podamos hacer este evento Voy a comprar las cervezas y todo lo que haya que comprar No sé qué, y vamos a ver si juego mejor eh, como que dice, cuando estás en tus cabales, bueno, no me sale, no importa cuando estás ebrio o cuando estás sano, por decirlo así. Así que, bueno chicos, les mando un beso gigante, préndanse hoy al directo que vamos a estar seguramente haciéndolo alrededor de las 20 horas. Voy a estar arrancando eh, el directo en el canal de Twitch que está acá abajo en la descripción. Besos, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.